Bueno, pues ya estamos una vez más aquí con ustedes en este su espacio de ministración, de mensaje, uh -huh. de, tratando, como dicen por ahí, dándole las buenas vibras. Ah, sí, ¿verdad? en el nombre del la, Señor espiritual, claro. el Señor. ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Y como todos los días que hacemos un, un programa de estos. Pues le decimos que somos sus amigos de siempre Sus amigos de siempre, Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Rafael Y pues a, es. aquí estamos, mis amados Con un espacio más de, A través de, de esta plataforma Y esperando en Poder ser de ayuda Y poder ser de bendición, de bendición. Amén, así es Ya que ese es el único propósito Amén, um, amén, amén, así es y, y para, como se dice en algunos términos, por ahí eh, en uh -huh. el mundo, vamos a abrir cartas. ¿Qué? Vamos a abrir las cartas de, de los apóstoles. Así es, así es. Para tratar de dar el mejor mensaje que nos sea posible. Amén. Amén. Quisiéramos estar así, bien tranquilos, así como esos patitos que van aquí. Bueno, no sé qué son, son patos, don gansos, no sé qué son. Pero son gancitos, son gancitos, gancitos sí. Bueno. Eh, precioso. Que podamos disfrutar, así que con esa paz, con esa tranquilidad, ¿verdad? Como van ellos ahí, amén, nada amén. ¿verdad? en ese lago. Precioso este, que está. O estar como ese pajarito, así, eh, bien lindo. Bien, <ríe> bien bonito. Bien, bien precioso, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, que, que puedan disfrutar de este tiempo. Eh, el tema... El tema de hoy, eh, en este eh, momento de reflexión, edificándonos en el amor de Cristo. Edificados en el amor de Cristo. Amén. Edificándonos en ese amor uh -huh. del Señor. Qué, qué importante es que seamos que es... y que podamos ser edificados en el amor del Amén. Señor. Amén, así es. Es lo mejor. Son tiempos uh -huh. bien, bien... Bien al Ay, Perdón. Estamos en, en tiempos muy, muy, muy al revésados. Este, así es. Está. Entonces, eh, cada día hay más violencia a, a nivel mundo. Cada vez hay más tragedias. Cada vez hay más situaciones adversas. Así es. Eh, así es. Y, y, y es increíble. Por eso sí creo que es bien importante una edificación en Cristo. Amén, amén. ¿Cómo no hace es... falta estar en, en ese amor del Señor? Para extender más bien la mano para bendecir a otro. Amén. Que dispararle una bala o, o, o que, claro. haya un, un, un problema, que haya un problema, que haya una situación crítica o difícil en la, en la vida. Claro, claro que sí. Y evitar... Hasta decir ya no. La cuestión de la violencia, de la maldad, uh -huh. de la mentira, del engaño, de la burla sí, sí. y de todo aquello que afecta a no, nuestras es. vidas. Porque ¿qué, qué importante es que podamos nosotros compartir el amor. Amén. Con todo el mundo. Es maravilloso. Eh, de veras que este, este mundo sería sería otro, sería diferente. Eh, ahí nos, nos, nos habla este el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4.8. Por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensado. En esto pensado. Y ese en es el, y este nuestro en pensamiento. Eh, Bendito sea su nombre. Al ver noticias, aunque no queramos, porque pues está, estamos en este mundo y sabemos pues, que pasan sí, cosas pues, a nuestro alrededor. Estamos en esta en tierra. En nuestros países. Y Así es. Lo, lo que más molesta en un momento dado es la mentira claro, claro y el tener mandatarios mentirosos orgullosos vanidosos y todo lo demás que sí, tiene, no le, le, le, les adorna es de lo peor que pueda haber la eh, mentira, eh, la falsedad eh, exacto exacto sí. porque quién quiere traer un billete en la bolsa de dos dólares 50 centavos cuando no existe falso es falso no vas a poder así comprar es. nada con eso podrás engañar a alguien pero lo estás haciendo con falsedad sí, sí, ¿Verdad? falso falso entonces así es vamos tratando de que tengamos una unidad espiritual Co ¿Cómo lograr esa unidad espiritual para ser edificados en el amor de en Cristo? En el amor de Cristo, amén, amén. Para ser, poder ser Así edificados es. en el amor del Señor, que esto nos lleve y nos motive a ser cada vez mejores, más honestos, más sinceros, y que podamos ser de verdad de ayuda y que podamos ser de bendición. De bendición, amén. Al menos ese es, el, es, el, es el, el nuestro proyecto, nuestro ese deseo, es nuestro plan, nuestro ese pensar. es nuestro anhelo, Ajá. ese es nuestro deseo. Así es, amén. A, antes de iniciar, siempre oramos. Amén. Siempre, nos siempre. siempre, siempre. Y estamos aquí. Que nos dé el, y, y le pedimos la palabra. Que, que quite distracciones, ruidos, que quite todo aquello que pudiera estorbarnos para poder llevar. El palabra. mejor mensaje posible. Ministrar su palabra. Amén. Sabiendo nuestras imperfecciones, sabiendo que, que pues estamos en, en ese pulimiento. Amén. Que, que el Señor nos dé la capacidad de poder entregarles a ustedes Correcto. lo mejor posible de nosotros. Claro. Amén. amén. Todo, todo lo, lo mejor que pudiéramos nosotros de, llegar a tener, uh -huh. eso lo podemos compartir. Sí, amén. Amén, así compartirlo es. con ustedes, ¿por qué? Porque es a, a quienes nos estamos dirigiendo ahorita, claro. contigo, por ejemplo, que estás ahí, con a de esta cámara, sí, amén. que a través de, de, de esa pantalla, de ese teléfono, o de esa tableta, o de esa computadora, eh, uh -huh. tú estás allí. Así es. Y así como están sus uh, animalitos ahí juntos, aquí también estamos nosotros juntos para llevar un mensaje así es, de paz, así de amor, es. de de bendición y vamos a son uh -huh. unos corotes ahí y están bonitos están bonitos uh -huh. eh, y bonitos. bueno vamos a empezar a, a darles palabras de dios amén así es y vamos a ir en, en, en el libro de efesios efesios 4, 4 y del lunes en adelante amén <coughs> En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, vamos a exponer este, sí. este mensaje. Pablo escribía así de esta <coughs> manera: Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Fíjate, me, me gusta aquí lo que Precioso. Pablo está diciendo: Os ruego que andemos. Déjenme parafrasear un poquito. Porque saca o sea, un lenguaje todavía un poquito un, antiguo. Un poquito antiguo. Que andemos Ajá. como es digno Ajá. en la vocación, de, de la vocación a la que fuimos llamados. Ajá. Y fuimos llamados ¿por qué decimos que fuimos llamados? Porque yo no tenía ni siquiera ni, no, no, no, ni, muy remotamente yo pude haber pensado que un día iba a ser haciendo lo que estamos haciendo. Amén. así es, Así es. Pero cuidado es. cuando Dios tocar nuestras vidas. Cuando Dios toca es, es algo precioso. Tú te ponte poner el tocadero, hombre, para que te toque también a ti. Amén. Para que tú también hagas lo mismo y, y mejor. Así es. Ya, ya tienes aquí un, un ejemplo. Pero tú hazlo mejor todavía. Solo lo puedes hacerlo. Cúlete. Amén. Eh, amén. Eh, prepárate. Eh, edifícate. Eh, y hazlo mejor que nosotros. Hazlo, tú puedes hacerlo. hazlo. Mira, nosotros no, si ya estamos hijo. viejitos, hombre. Sí. ¿Ya estamos viejitos? Ya, ya más de 80 años. Eh, bueno, ya pasé los 80. Pues, pues sí, ¿no, sí, no, sí. ¿No soy un pollito? No, claro que no. Puedo ser gallito, pero ya, ya, ya no pollo. <risa> bueno, bueno. Pues, Entonces, sí, así es. ¿qué, qué, ¿Qué queremos? Que tú te edifiques, mi amada. Que tú te edifiques, mi amado que busquemos, eh, del, busquemos del Señor siempre mire, yo, yo voy a la contraria de, de, de algunos eh, pues mandatarios que predican eh, lo que no deben de predicar yo quiero que tú seas prosperada yo Amén. quiero que tú seas prosperado yo quiero que tú te edifiques, que tú te eduques que tú te prepares, que tú Tengas la mejor academia posible. Sí, amén. O sea, cuando estoy una de la mejor academia, que tengas la mejor enseñanza que te sea la posible. La mejor enseñanza, claro. Y que tú también la practiques enseñando a otros, dirigiendo a otros, ayudando a otros. A otros. Para que puedan, puedan ser edificados. Edificados en el amor de Cristo, así es. El Señor fue muy humilde cuando estuvo en tierra, aquí en la tierra. En, allá en aquellas tierras polvorientas porque uh -huh. no, no había pavimento como hoy. Pero no confundamos esa humildad de él con la pobreza extrema que a veces se quiere tener a la gente. Claro. Para sí, poder porque... mangonear como ellos quieren. Sí. No, sí, no, sí. no, no, no, no se trata de eso, mi amada. No se trata de eso, mi amado. Tú tienes todo el poder de poder crecer, desarrollarte. Y fortalecerte en todas las áreas de tu vida. Así es. Me, me gusta lo que dice... Tercera eh, de Juan, capítulo 1, versículo 1. Uh -huh, Amado, es, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas. En todas, ¿Qué, las ¿qué es en cosas? todas? Pues en todas. Y, y que, pues sí, que tengas salud. Y que tengas salud. Y, y así como prospera tu alma. Pero así como prospera tu alma. Por eso la edificación espiritual viene a ser básica. Viene a ser fundamental Amén, amén. Miren, platicando con esta bella mujer que tengo como compañera. Gracias. No del programa, sino de mi vida. <ríe> gracias, gracias. Eh, hablábamos de, de, de los falsos profetas y me puse a investigar un poquito en, en la internet. ¿Y cómo hay falsedad aún dentro de lo que se expone? En, en, en la internet sí sí porque por... porque ellos no saben no, no. conocen de la eh, de las doctrinas no eh, es que ellos nomás se toman toman notas pero pero pues no conocen porque alguien sube algo y pues, ahí está entonces no conocen y, y ahí empiezan las falsedades uh -huh. y hay muchas sí, lamentablemente sí sí entonces sí hay muchas pero vamos aquí el apóstol pablo nos dice pretendemos cómo es digno. Como es digno. Como, como es, es digno, digno del Señor. Amén. De la vocación para la que fuiste uh -huh, llamados. Uh -huh, uh -huh. Si hubiera esa humildad en las personas. Uh -huh. En cualquier actividad del mundo. En cualquier actividad del mundo. Es que, hay y es miles bien. y miles de formas de cómo tener una actividad desde recoger la basura para transformarla uh -huh. hasta llegar a, a una presidencia de un país. Sí, sí, cualquier cosa que hagas, que, que haya este, que la perfección, que, que haya... la hagas buena, que la hagas correcta, que la hagas bien hecha. Y desde de, es. de, de ese extremo, de recoger basura. Ajá. Uh -huh. Porque aquí está industrializada la basura. Sí, sí está industrializada la basura, sí. Uh -huh. Aquí hay un montón de camiones que, que recogen la, la, la, las basuras en los hogares. Sí. Pero no van y la tiran, no. Se la llevan a unas grandes bodegas. Ahí, y, hay, y ahí, ahí, la, hay producción ahí la clasifican. Uh -huh. Y lo que es lo orgánico, materiales. lo que es eh, más sólido. Lo que es virus, lo que es papel, lo que es... Todo lo en fin, clasifican, lo clasifican está y... Está clasificado. Sí. Uh -huh. Y le dan un, un, un rumbo diferente para que pueda reutilizarse o, o volver a servir. O, o volver a servir, así es, así es. Entonces, imagínate, cuando hacemos bien hechas las cosas, es increíble lo que podemos lograr. Sí, es increíble. Y esto evita... Es increíble. Que haya basura en la calle. Exacto. Así es. Perfecto, ¿no? Entonces, Así vamos es. a continuar aquí con el verso 2. Bien, dice, con toda humildad y mansedumbre soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Ok, aquí está hablando nuevamente del amor y con paciencia. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque Pablo cuando estaba escribiendo esto, él se veía que había muchas faltas. Sí, sí. Y nos dice a nosotros también, él y a Rafael, sean pacientes con todos los demás. Pues sí, somos pacientes. Nada más que hay un límite. Sí. También del lado tuyo. Del lado de, de aquel uh -huh. lado de la, de la cámara. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma obligación y el mismo derecho. Sí. Así Entonces que... que también de allá para acá sea exactamente lo mismo. Uh -huh. No nomás de aquí para allá, sino eh, esta es, un, es una avenida doble de ida y vuelta. Uh -huh. Yo voy, tú vienes eh, y tú dices yo voy y, y tú vienes y, y es lo mismo. Sí. Va, eh, va, vamos transitando en esta vida. ¿Qué si nos mejoramos? ¿Qué claro. si mejoramos? ¿Qué si cambiamos? Nuestras formas de ver, pensar y actuar. Actuar. Así es. Sería algo precioso. Va a ser extraordinario. Ok, vamos a continuar. verso Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. <risa> en el vínculo el de la paz. O sea, que nos apresuremos. Solicito es apresurarnos. Es eh, eh, eh, que, que te muevas hacia eso. Uh -huh. Así es, así es. Eh, sí, de señor. guardar la, la unidad del de, espíritu? En el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Ay, mi amado, mi amada, ¿quién podría andar asesinando si tienes tus conceptos? Pues no, no, no. No, no lo hace, no lo hace, claro que no miren en el momento que, que las autoridades de este mundo entiendan la necesidad de que tú y yo y todo el mundo tengamos más conocimiento de Dios la vida uh -huh. en los pueblos, en las ciudades en las grandes urbes va a ser diferente pues sí, los, uh, los primeros pues serían ellos para poner el ejemplo ¿verdad? Este, por, lógico. por supuesto, sí Este, Pero es bien importante que, que los, los mandatarios los que están a, a, en, en eminencia en, en poder uh -huh. eh, el señor toque sus vidas sus corazones sí. y, y hagan un cambio porque eh, el señor el señor eh para él nada, nada es, nada es imposible, nada es imposible, pero tiene que haber un, un, un arrepentimiento, un, un querer, un desear de que haya esos cambios en el Señor, ¿verdad? Que, que, él, que Él nos ayude en todo lo que estamos haciendo. Que haya un nuevo despertar en la persona. Quitar orgullos, egoísmos, eh, eh, vanidades, eh, to, todo lo que nos daña, todo eso debe de ser desechado y el Señor puede ayudarte a hacerlo. Si y vamos tú a continuar, deseas. porque si no, no vamos a terminar. <risa> sí, claro. Ok. Ok, entonces, ¿Un dice, cuerpo? un cuerpo y un espíritu, como fuiste también, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. sea, como una sola unidad. Ok. Uh -huh. Cinco. Como fuiste también llamados. Entonces dice, y un señor, una fe y un bautismo. O sea, te fijas como Pablo aquí está hablando de una unidad. Uh -huh. Pero ojo, Pablo no tuvo con el Señor. El no. encuentro de él ya fue diferente. Fue diferente. Ya el Señor no se le presentó físicamente como a los demás discípulos. Uh -huh. No. Ah, no. pero qué, qué bien agarró el mecate. Sí, fue un... O sea, el Señor ahí lo tocó tremendamente, tremendamente. Y el hombre, de ser un perseguidor, sí. se convirtió en un llevador de la palabra. Sí. Y fue de tal forma, de tal manera, que hasta algunos de los discípulos los tuvo que corregir. Sí. Cuando él no anduvo con, con Jesús. No anduvo, no anduvo con Jesús. Fíjate que, que, que qué tremendo Qué, qué, qué, qué, tremendo, qué, qué, qué precioso Cuidado señor. cuando Dios toca tu vida El Señor la toca Y la cambia La, la transforma. transforma La transforma La edifica Y después te puedes convertir en un maestro Amén, amén, amén, así es Ok, sigamos adelante Un Dios y un Padre de todos El cual es sobre todos Y por todos y en todos Uh -huh. Viene lo, lo hermoso que está aquí hablando, Pablo. Un Dios y Padre de todos. De todos. Sí, amén. Nosotros somos las personas en las que hacemos las excepciones. No no, no es, es que yo estoy acá, no es que yo soy de por acá. No es que yo soy. Ay, pues no, no es más que un solo Dios, una sí. sola palabra, una sola escritura. ¿Por qué somos tan diferentes los unos de los otros? Eso. ¿Por qué? Porque qué somos tan diferentes en, en nuestras formas de, de actuar y de la pensar y, uh -huh. y todo eso? Si sí. sí, no, más está la sola escritura. Exacto. Existen sí, las diferentes qué? versiones en cuanto al lenguaje que se ha actualizado. Uh -huh, uh -huh. Pero el mensaje en, en, en lo profundo es el mismo. Es el mismo. El mismo. No cambia en ese sentido. Sí, sí, por la cuestión de, de, pues de las religiones ya sabemos que, que fue el, el hombre el que hizo las diferentes denominaciones. Exacto. Pero sí. el Señor no vino a hacer eso. No, no, al contrario. Uh -huh. Él vino a unificar. Así es. Y nosotros a separar. Como uh -huh. seres humanos, ¿verdad? Uh -huh. Ok, continuamos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y dio dones a los hombres. Qué, qué, qué tremendo, o sea, Dios da donde cuando habla aquí de los hombres, también a las mujeres, no, sí. ¿No crees que Sino estés haciendo aquí una excepción de... No, hombres y no, mujeres, no, no. no. Porque hay mujeres sumamente al, inteligentes. Al ser humano. Eh, hay, hay mujeres muy buenas. Aquí tienen una. Gracias. Y, y, y me consta porque pues, ya la conozco. Uf. Desde elante. gloria <ríe> del Señor. Amén. Ok. Entonces. Por eso, mira, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero primero hizo al hombre. Porque lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza. Sí, así es. Pero tan pronto lo terminó de hacer. Lo primero que dijo Dios, ay, bueno, aquí está este hombre ya. Pero solo, pero mío. solo no va a servir para nada. <risa> solo no. <risa> Tengo que hacerle la ayuda idónea. Sí. Y para que me, me lo duerme. <risa> Le hace una cirugía ahí eh, que le extrae una cosilla y de ahí... Lo durmió. Hizo a la mujer y le dijo, ahora sí, llena esta tierra. Así es. Qué, qué, qué hermoso de que Precioso. Dios vio que el hombre solo no puede hacer nada. Uh -huh. Así Todos es. necesitamos de la ayuda idónea. Todo el mundo. Amén. Pero, a ver ¿cómo somos machistas? Uh -huh. Que queremos no tardar nada en nadie. Porque y nadie no. piensa como yo. Nadie actúa no. como yo. Y nada más yo, yo, yo. Y si hace es un yo-yo. Un yo-yo muy largo. que <risas> lo tira para acá, lo tira para allá. Para sí, abajo, no, para no, no. Yo, yo, yo, yo. No, no, no. Yo-yo. No, no, no, no es así. Dios es un Dios perfecto y lo que hizo lo hizo perfecto, lo hizo, lo hizo, perfecto, hizo bien. Lo hizo nosotros bien. los hombres somos los que hemos hecho malas cosas. Así nosotros, es. Nosotros los hombres somos, somos los que hemos descompuesto las cosas de la manera más incorrecta, increíblemente. Sí, así y es, así, es. así okay, es. vamos a continuar. Y, se, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Uh -huh. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué hermoso El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso el Señor allá en las mansiones celestiales, Él sabe lo que hay. Sí. Y allá está la gran ciudad uh -huh. en la que nos va a tener a sí. todos aquellos que le hemos recibido, que le hemos aceptado. Sí, amén. No importa que seamos millones. Así que sí. no Hay que quedarnos. En sus mansiones celestiales. No hay que quedarnos. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Amén, así Hay es. que crecer espiritualmente. Hay que superarnos. es que no, no se crean de que no te superes o no, no, supérate. Claro que crece. sí. Crece, crece y fortalece. Sí, necesito. Todo, todo, toda la mentira es de Satanás. De Satanás. Es, exacto. ¿Y, y eso de que, bueno, estamos en el, en el 10, en el 11 hora. ¿Y él, mismo? y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Te fijas cómo Dios, en alguna forma, en alguna manera, fue dando las diferentes clasificaciones. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se requiere gente para todos los eh, para todos los rangos. Todos los rangos, sí, sí. Este a fin de perfeccionar. Uh -huh. ¿sí? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entonces aquí Pablo nos está dando toda una gran enseñanza. Nos da los diferentes niveles de crecimiento. Sí. De aprendizaje, de desarrollo. Uh -huh. Pero todos van a servir para una sola cosa. Para, sí, edificar para edificar al resto de la gente, uh -huh. por así llamarlo de alguna forma, de alguna manera. Así, así es. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Del cuerpo de para Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Nosotros venimos a ¿cómo puede decir la palabra? A configurar, a configurar el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Así como somos cada quien. Sí, sí. Y, y formamos el cuerpo. Es como nuestro cuerpo humano. Uh -huh. ¿Cuántos miembros tiene? ¿De cuántas piezas estamos hechos? De un sinnúmero. Sí, ese... De un sinnúmero de cosas. Muchos órganos. en el cuerpo. Muchos órganos. Uh -huh. Huesos, pieles, nervios, venas, en fin. Muchísimo, muchísimos, muchísimos Muchísimos Pero es para un hacerlo. propósito para edificarnos uh -huh. Edificarnos es superación Amén okay. Hasta ah, que ah, todos lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Y a un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud De Cristo Perfecto qué hermoso nos está diciendo aquí el verso 13 al fin. hasta que todos lleguemos todos uh -huh, uh -huh. hasta que todos lleguemos que todos, todos lleguemos a la unidad de la fe a la unidad de la fe por eso y del conocimiento ahí es donde los mandatarios de los países se equivocan cuando rechazan el evangelio claro bien equivocados porque entre más la gente conozca de Dios, van a tener un mejor pueblo. Más va a, de, a desarrollar su, su mentalidad, sus habilidades, eh, eh, todo lo que él sabe dar, o sea, porque todo viene de, de él. Exacto, entonces, cuando todo el pueblo, to, to, toda la humanidad conozca más de Dios, que conozca del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Mi amado, mi amada, uh -huh. se van a acabar guerras, se va a acabar el, el hambre, se va a acabar eh, la, mal, la maldad, la malicia, se, se va a acabar eh, el robo, el, el crimen, se va a acabar todo. Así es. ¿Por qué? Porque Dios nos va a perfeccionar, nos va a santificar, Amén. va a ser de nosotros criaturas nuevas. Amén. Así Ayer es. hablábamos de este cambio que, que se requiere que, uh -huh. cada, que todos y cada uno de nosotros tenga al venir del Señor Jesús en nuestras vidas. Así es, así es. Y ya como dice la Escritura ahí en Corintios, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El templo Santo del Espíritu Santo, de Dios, Santo. El cual tenemos, no, no de nosotros, porque le pertenece a Dios. Entonces, sí. cuando ya nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, de su Espíritu que está en nosotros, mm. nos va a perfeccionar en todas las áreas de la vida. Amén. Así es. Y entonces, ya no vamos a ser iguales. Ya no vamos a hablar mal, ya, ya no vamos a estar mintiendo, no vamos a estar robando, no vamos a estar matando. No a... Bueno, hay, hay un cambio total y radical. Entonces, es lo importante de venir al conocimiento y por eso les uh -huh. decíamos en el video de ayer. Uh -huh. Yo no estoy hablando de, de religión. No, no, no. no, no. Eh, estamos aquí hablando de la relación que podemos tener con Dios para poder tener la relación contigo que estás enfrente de mí y que podamos estar en esa armonía. Armonía. Sí, pues ahí eh, precisamente este en Santiago o Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, uh -huh. sí dice, pidan a Dios, Adiós. el cual da a todos abundantemente, abundantemente. y sin reproche. Y, sin reproche. Entonces, y será dada. Imagínate si todos estamos en un mismo sentir. Ustedes, uh -huh. nosotros, y si to todos estamos en un mismo sentir. Buscando uh -huh. un solo propósito, es de mejorar, mejorar, mejorar en todas las áreas de nuestras vidas. Uh -huh. Nomás imagínese, por favor. Así es. Esto va a ser fabuloso. Así es, eh, hermoso. Aquí hay algo bien importante, dice ahí en Santiago, pero pida con fe. Es bien importante, pide con fe, no, duda. no dudando nada. Porque el que, que duda es semejante a la onda del mar. Que es arrasada. del viento, viento y echada de un lado a otro. Y no tiene nada. Uh -huh. Exactamente. Hay que eh, pedir con, con fe, creyendo, confiando que Él lo hace. Aquí Así se, es. Y aquí en la parte baja de, de este, del artículo 13. Uh -huh. Sí, nos dice... Para la eh, Bueno, vamos a leer nuevamente. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto uh -huh. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo. Estamos llamados para ser igual uh -huh. que Él. Sí. Porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Amén. Amén. Precioso, ni más ¿no? ni menos. Estamos hechos a la imagen y a la semejanza si de Él. Amén, amén, así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Alabado y glorificado sea su santo nombre. El, el mismo derecho. Sí, Porque sí, estamos sí. hechos por el mismo Padre. Amén, amén, amén, amén. A ver, que si alguien te dijo que, que tú vienes del chango, pues mira, voltea <risa> hacia atrás de ti y si tú no traes una cola como los changos, entonces no, no vienes del chango. Pues sí, no, no, no, no, no. Ok, vamos a continuar... Y sí, dice para que ya no seamos niños fluctuantes, Ajá. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿Sí? que es la falsedad, uh -huh. que es la mentira y que es todo lo demás. Sí, sí, sí, sí. Entonces, mi amado, mi amada Tú, yo y todo el mundo Necesitamos Estar más en el conocimiento de Dios Amén Vamos a ser más inteligentes Vamos a ser mejores Vamos a ser más útiles Y Dios con toda seguridad que nos va a bendecir Sí, amén, amén Amén, amén, así es. ¿O no quieres tú eso para ti y para los tuyos? Imagínate, imagínate por favor. El cambio de tu vida y que tú lleves a tu familia, a los tuyos, a ese cambio de vida uh -huh. también. Correcto. A tus vecinos, a tus familiares, a tus amistades, a tus compañeros de trabajo. Y que haya una superación de todo el mundo. sí es que, es que de veras es algo precioso que, que todos uh, seamos de un mismo sentir, uh -huh. de un mismo espíritu, de, de un mismo gozo, de un de, de todo lo que el Señor da, estando, estando unidos en ese en ese espíritu del vínculo. De, de, de la paz, del amor. Amén. Es algo preciosísimo. Ok. Vamos a continuar ya para ir terminando. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Él, él es la cabeza. A él se es que hay que seguir. No tanto por lo que dijo Pablo. Sino. Sí. ¿no? ¿Sí? Por lo que Dios lo, nos, lo le que, puso a Pablo en, en su mente y su corazón, escribir. Es Cristo Jesús. Uh -huh. Siguiendo la verdad en amor. Cre es que el, el amor lo vence todo. Crezcamos en todo. en aquel El amor lo vence todo. En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo, o sea, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor alabado y glorificado qué interesante es, es que eh, o sea el, el, es, es un buen ejemplo verdad del, del cuerpo de, de, de, de las coyunturas de los miembros o sea eh, eh. no más imagínense si dios que hizo las cosas bien hechas cuando hace al hombre y luego hace a la mujer a la mujer <risa> la preparó para que ella al embarazarse pudiera forjar una criatura amén y ella amén. no mete las manos para nada para la edificación de esa criatura. No, no, es, es el Señor el que, el que hace... Ella no todo. le hace la cabecita, no le hace los brazos, no, no le pone los ojos, no, no, no le hace no, la boca, no, el, no, no, eh, no. no le hace los piececitos, nada. El Señor es el que hace Simplemente, ella es un molde que Dios diseñó para autoprocrear, para, dicho así, de esa manera, una criatura semejante a ella. O el marido, ¿verdad? Para la, la reproducción. Porque sí. ¿Es hombre o es mujer? Nada de que se quedó en el medio. No, no, es hombre o es mujer. Claro, no, nada de que, de que el tercer género, el género. Nada, mujer. nada, eso es, es mentira del diablo. Es mentira del diablo. E entonces, las malas costumbres, las malas compañías, los malos ejemplos, son los que traen esa perturbación. sí. Pero, pero, Dios nos ama a todos los, los seres vivientes de, de este universo. Así es. Lo único que rechaza a Dios es lo que hacemos. Uh -huh. Sí, todo lo No que nos rechaza es. como seres humanos, no, no, Nos rechaza nuestras actitudes. Sí, el... el lo, nuestras costumbres. Lo, el no, pecado no, es lo que él... Sí. Él rechaza el pecado, el pecado. O sea, por eso no, no no podemos odiar a nadie, podemos tener compasión. Uh -huh. si, si vemos a una persona que es hombre pero quiere ser, andar como mujer o al revés, una mujer que, que quiere andar como hombre, son de compasión. Sí sí sí, eh, eh, eh, de de no son de... para ponerse en la, en la hoguera y, y quemar porque salieron se se defectuosos, no no no no. Lo que necesitamos es darles amor Llevarlos a, a los pies de Cristo venga, Y que vengan el conocimiento de Dios Para que Dios pueda cambiar y transformar sus vidas eh, ¿Para eh, qué? Para sí, que sí. sean lo que para lo que Fueron creados Así es Es que este Sabemos que estamos en, en, en este mundo Y que um, hay, hay Espíritus de, de, de falsedad De mentiras Claro, y eso es lo claro. que entra en, en, en la mente y en los corazones de las personas que no conocen que no tienen al Señor en sus vidas se creen de todo eso y, y empiezan a hacer las cosas de, de diferente manera por eso tantas leyes que se han hecho al respecto en lugar de, de apoyarles, de ayudarles a, a que vengan a un conocimiento de Dios pues nomás les dan la autorización de que hagan lo que quieran sí, y, y, es que... Y, y que vayan así pero no incorrecto. es lo que ellos necesitaban incorrecto, incorrecto no, no es lo que ellos necesitaban esas no. personas necesitan un cambio, un cambio en sus vidas N no, no de su cuerpo sino de su mente, de su corazón el, exacto, es lo que necesitan para cambios. poder servirle al Señor así es, así es Reprend para poder ayudar a otros que, que están cometiendo la misma falta la misma sí. falla, el mismo error prendiendo todo espíritu de mentira y de falsedad pero si no Así venimos a, al amor del Señor como debe de ser, entonces pues, no, no va a pasar nada. No. Al contrario, este, este mal sigue cundiendo. Así es. Y cada vez más y más, más y más, más y más y más. No, no, no. Entonces, tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer Así cambios es. en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que cambiar es que cada quien en lo personal... Le digamos al Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón. Así es. Ven a mi vida y, y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Amén, así es, amén. amén. Para que podamos ser edificados en el amor del Señor para el bien. Amén. Y mira si tú lo haces, no te imaginas la bendición que, que vas a obtener Una bendición de servirle grande. al Señor Amén. en ese crecimiento espiritual de ayudar a los demás no te vayas solo apoya a otros apoya a otros aleluya gloria y al siempre Señor. apoyado en su palabra y no, no, la no, humanidad nos necesita a todos a todos, a todos, a todos Esta humanidad nos necesita a todos A ti también te necesita Y por eso te digo, prepárate por favor Edúcate bien Y es el trabajo de la, de la obra del Señor Todos necesitamos hacer todos la parte necesitamos, que nos corresponde Todos necesitamos Y, y, y ahí nos los habla este, eh, Pablo ahí en, en Romanos 12 Dice así que hermanos so, os ruego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 agradable y perfecta, agradable y perfecta, Romanos 12, 1 y 2, eh, eh, está, yo creo que está muy claro, ¿no? Para terminar, déjenme darles un pasaje más, Apocalipsis 22, <coughs> verso eh, 15, Y vamos a ver del 14, 14 y 15, de ahí de, de, de Apocalipsis 22. Sí. Ya es, es, la, es la última página que, que viene. Sí. Eh, en, sí. En, en la Biblia, con, con mensaje bíblico. 22. Eh, 22, uh -huh. 14 y 15. Nos dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fíjese, esto es para poder entrar a, a la ciudad, uh -huh. allá la, la, a la nueva Jerusalén, a la, uh -huh. a sí, la ciudad sí. de Dios, sí. a la que Jesús quiere llevarnos Amén. a todos. Él quiere llevarnos a todos, mas no todos, lamentablemente. Tener derecho a la la Va, van, ¿Van a ir sí. o vamos a ir? Ok. Pero el 15, aquí nos da, da una, una pauta muy, muy, muy clara. Muy ¿Qué no? Dice dicen, más, los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, esa gente necesita ayuda. ¿Por qué? Porque si no van a estar en el infierno, en el agua de fuego. Así es. Que va a estar por la eternidad. ¿Ahí no se va a acabar el gas? ¿Ahí no se va a acabar la lumbre? No, no, no, no. Es como el sol. ¿Cuándo se ha apagado? No, cada día es más caliente. Entonces, imagínate, por favor, si tú entiendes, comprendes este mensaje, ¿a cuánta gente te gustaría poder ayudar? Si alguien nada mal, Puedes decir, hey, ¿sabes qué? Mira, lo que necesitas es sacar esto en tu corazón. Amén. Necesitas entender el plan de Dios para tu vida. Porque mira, fíjate lo que dice aquí. Sí, sí, y sí. Y después de este, este cuadro Este mensaje. Y yo no quiero que tú vayas a estar allá, que, que estés pues no. fuera. No, no, porque es por la eternidad. Es, es, exacto. Es por la eternidad. Entonces, es, en eso tenemos que ayudar a, a la gente a que venga... Al conocimiento de Dios, no a tener una religión no no no, no, no, no, al conocimiento de Dios Al conocimiento del Señor Y que les podamos ayudar A entrar en ese entendimiento, en esa comprensión de la palabra de Dios Para una mejor calidad de vida Amén, amén, así es Qué hermoso Acabado es esto, mi, mi amado mi amada. El nombre del Señor. Yo no puedo dejar de pensar en esto y. No, no, ay, no, no, no, yo, yo no cuando nada, empecé nada. mis primeros días en, ¿En, el, en el camino del Señor, pues yo no sabía nada de esto. No, pues no, no, pues no. Pero poco a poco el Señor fue llevando. Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Gloria al Señor, porque la luz de Cristo empezó a llegar a nuestras vidas. Alabado y glorificado sea es el nombre del Señor. Por eso a esa mujer yo la amo mucho. Tal vez no sea una mis universo, pero para mí lo es, porque señor. si ella no ora por mí para que Dios toque mi vida, a hoy en día perdido como tanta gente. Tú sabes. Entonces, Entonces gracias el, por que puedes orar por mí. Tú haz lo mismo por, por la gente que tú conoces. Señor. Haz lo mismo. Así es. Haz lo mismo. Haz el bien. Dios, Señor. Y Gracias, te va a ir Padre. bien. Gracias, Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Y no olviden de entregarle su vida al Señor. Amén. Es lo mejor que pueden hacer. Decirle al Señor, eres, ven a mi vida, Señor. Cámbiame, transfórmame, santifícame, Señor. Santo eres. Hay tanta Santo humanidad que necesita que alguien le hable. Usa mi vida como un instrumento para ayudar a, a otros. seas, Padre. Su honra, gloria, Esta humanidad se, se está se perdiendo, se perdiendo Señor. Mi Cristo. Toque vidas, toque En todas las categorías de la vida del ser humano. Oh, mi Señor. Hay maldad. Sea, señor. Nada Pero imposible. también hace falta Ay, quien los pueda amar. Señor. Y yo quiero ser uno de ellos. Sí, señor. De poder amar al menos amor. a los que tengo más cerca de mí. Su grande amor y su grande misericordia el Dile al Señor. Oh, que señor. te cambie a ti. Para que tú puedas ser testimonio sí, para los señor. demás. Diga sí, Señor sí, que señor. te bendiga a ti, para que tú puedas ser la bendición sí, para los demás. Glorificado seas, Padre. Y que Me Él cambie pareces. tu vida para que los demás vean. Sí, Señor. Tu cambio. Toque vida tu progreso señor. en el camino del Señor. Que su Espíritu Santo, padre, Señor. Haga, Ayude. Señor, estas obras maravillosas, padre. Bendiga a esta sí, personita señor. que está viendo y escuchando solamente usted lo hace, señor. este material. Que haya un arrepentimiento. Y que señor, toda la honra y gloria y alabanza sea para usted, mi nada de usted. más. Sí, señor. Nosotros solamente estamos haciendo la parte humana alabanza, que señor. nos corresponde. Usted, de poder dar este mensaje. Sí, Señor. Maravilloso. Pero toda la honra, hombre, la gloria sí. y la alabanza es para usted, en Dios. Maravilloso es su nombre. Padre. Toque vidas, toque corazones. Sí, buenas. Señor. Haga cambio, Señor. Sabemos que total y radical. Para su honra, gloria y alabanza. Sí, Señor. En Cristo Jesús. Alabado somos. y glorificado sea su nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Amén. Padre. Amén. Amén. Por su Amén. grande amor, su grande misericordia. Pues, mis hermanos, hasta aquí llegamos cuando bueno, ya son señor. 50 minutos y medio gloria al Señor, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y les agradecemos mucho a todas las personitas que ven y escuchan estos videos, los, los, los pueden entender, los pueden discernir, les ha llegado el mensaje, compártanlo, porque la venida del Señor está muy cerca y es de grande responsabilidad de parte de, de nosotros que conocemos su palabra que, es, que esto sea compartido y si usted ya, ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, hágalo, hágalo porque hay grande responsabilidad en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga Así grandemente es. y les amamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Sus amigos Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Bendiciones.